Primera de Crónicas, capítulo 17 Una vez que David se instaló en su palacio, habló con el profeta Natán. Mira, le dijo David, vivo en un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se guarda en una tienda. Haz lo que creas que debes hacer, porque el Dios está contigo, respondió Natán. Pero esa noche Dios le dijo a Natán, «Ve y habla con mi siervo David. Dile que esto es lo que dice el Señor. No debes construir una casa para que yo viva en ella. No he vivido en una casa desde que saqué a Israel de Egipto hasta ahora. He vivido en tiendas, moviéndome de un lugar a otro». Pero en todos esos viajes, con todo Israel, nunca le pregunté a ningún jefe israelita al que le hubiera ordenado cuidar de mi pueblo, ¿Por qué no has construido una casa de cedro para mí? Entonces, ve y dile a mi siervo David que esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Fui yo quien te sacó del campo, del cuidado de las ovejas, para convertirte en jefe de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas sido. He derribado a todos tus enemigos delante de ti, y haré que tu reputación sea tan grande como la de las personas más famosas de la tierra. Elegiré un lugar para mi pueblo Israel. Allí los asentaré y no serán molestados. Los malvados no los perseguirán como antes, desde que puse jueces a cargo de mi pueblo derrotaré a todos sus enemigos. También quiero dejar claro que yo, el Señor, les construiré una casa, porque cuando llegues al final de tu vida y te unas a tus antepasados en la muerte, llevaré al poder a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y me aseguraré de que su reino tenga éxito. Él será quien me construya una casa, y me aseguraré de que su reino dure para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Nunca le quitaré mi bondad y mi amor, como hice con el que gobernó antes que tú. Lo pondré al frente de mi casa y de mi reino para siempre, y su dinastía durará para siempre. Esto es lo que Natán le explicó a David todo lo que se le dijo en esta revelación divina. Entonces el rey fue y se sentó en presencia del Señor. Oró, ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué importancia alguna tiene mi familia para que me hayas traído hasta este lugar? Dios, hablas como si esto fuera poco a tus ojos, y también has hablado del futuro de mi casa de la dinastía de mi familia. Tú también me ves como alguien muy importante, Señor Dios. ¿Qué más puedo decir yo, David, para que me honres de esta manera? Tú conoces muy bien a tu siervo. Señor, haces todo esto por mí, tu siervo, y porque es lo que quieres. Hacer todas estas cosas increíbles y que la gente las conozca. Señor, realmente no hay nadie como tú. No hay otro Dios, solo tú. Nunca hemos oído hablar de ningún otro. ¿Quién más es tan afortunado como tu pueblo Israel? ¿A quién más en la tierra fue Dios a redimir para hacer su propio pueblo? Te ganaste una maravillosa reputación por todas las cosas tremendas y asombrosas que hiciste al expulsar a otras naciones ante tu pueblo cuando lo redimiste de Egipto. Hiciste tuyo a tu pueblo Israel para siempre, y tú, Señor, te has convertido en su Dios. Así que ahora, Señor, haz que lo que has dicho de mí y de mi casa se cumpla y dure para siempre por favor, haz lo que has prometido y que tu verdadera naturaleza sea reconocida y honrada para siempre. Y que la gente declare, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, es el Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David siga estando en tu presencia. Tú, Dios mío, me has explicado a mí, tu siervo, que me construirás una casa. Por eso, tu siervo ha tenido valor de orar a ti, porque tú, Señor, eres Dios. Tú eres quien ha prometido todas estas cosas buenas a tu siervo. Así que ahora, por favor, bendice la casa de tu siervo para que continúe en tu presencia para siempre. Porque cuando bendices, Señor, Queda bendecida para siempre.